Hola, bienvenidos al curso de Derecho Notarial Registral. Frecuentemente somos testigos de conflictos y enfrentamientos para defender y proteger nuestros derechos debido a que no tenemos el cuidado necesario para celebrar correctamente los actos y contratos. El constante y vertiginoso incremento de las actividades comerciales nos obliga a fortalecer nuestros conocimientos con dos disciplinas jurídicas que son pilares importantes de una contratación segura y una adecuada publicidad para hacerlo oponible frente a todos, permitiendo que de esta manera se fortalezca un estado de derecho y la seguridad en el tráfico jurídico. ¿Sabías que en estos últimos años se viene presentando muchos litigios en cuanto al derecho de propiedad sobre los predios? ¿Conoces la importancia de una correcta formalización documental de los actos jurídicos y los contratos? ¿Sabías que inscribir un acto o derecho en los registros públicos nos brinda seguridad? Bienvenidos al curso de Derecho Notarial y Registral. Soy José Armando Tazachaupis, docente del curso.